Un cordial saludo a cada uno de ustedes. El tema a revisar son las herramientas de interacción síncrona. En esta parte conviene mencionar que la educación ha evolucionado incorporando estos nuevos recursos de comunicación al proceso de aprendizaje. El objetivo es aprovechar las potencialidades que ofrecen el chat y la videocolaboración para brindar soporte personalizado a los participantes en el logro de determinada competencia. Los contenidos a revisar son los siguientes. Herramientas síncronas, que son el chat y la videocolaboración, características, planificación didáctica, emoticones, uso de las tips en la educación. A continuación, revisemos las herramientas síncronas. Estas son independientes del lugar, ubicadas en contextos distintos, temporalmente independientes. No es necesario que coincidan al mismo tiempo, en grupo o individual. ¿Qué son el chat y la videocolaboración? Son herramientas interactivas que permiten comunicarse al mismo tiempo a varias personas que se encuentran situadas en diferentes puntos geográficos. ¿Cuáles son sus características? Inmediatez, medio académico complementario, afectividad puntual. Los emoticones son una secuencia de caracteres ASCII que expresan una alegría u otras emociones. En la siguiente tabla se presentan los emoticones con su correspondiente significado. Finalmente analicemos el uso de las TIC en la educación. En el siguiente enlace se puede apreciar el video concerniente al uso de las tips en la sociedad actual y su potencial como herramienta de enseñanza. Gracias.